Yo me siento muy regocijado de vernos todos unificados, unidos monolíticamente y que pensemos que nosotros como compañeros debemos llevarnos bien, debemos abrazarnos, debemos entendernos y pensar que somos un partido unido. Debemos mostrar unidad interna 100% como qué bueno esta reunión lo estamos haciendo. Y que entendamos que cada quien tiene un objetivo político, cada quien tiene seguidores, cada quien tiene amigos que lo siguen y que lo respalda. Finalmente quiero darle un abrazo a toda la familia parremeísta y que cuenten con un servidor el doctor Medina para cualquier cosa que haya que defender. Y sumando, sumando, sumando, duraremos muchos años en poder con el presidente Luis Abinader. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Johnny Medina.